¡Ay, ay! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Estoy bastante, bastante emocionada, como no se imaginan por este video estuve pensando más o menos en qué videos traerles y pues, amigos míos quería traerles este video en el que me evidencia que quizá no he cumplido todo lo que me propuse y es porque básicamente los propósitos para este año de verdad quiero cumplirlos o al menos la mayoría y quiero emparejar o ver más o menos como cuántos cumplí del año anterior del 2021 al 2020 ajá, sí, cuántos hice del 2021 pues y pues para eso... Vamos a ocupar nuestra computadora y un poquito de café. Bueno, aquí tengo ya el video. No lo he visto, amigos. No lo he visto. Ustedes lo van a ver junto conmigo y van a ver... No, O sea, voy a, voy a caer en vergüenza aquí enfrente de todos ustedes. Así que, bueno, por aquí les voy a dejar como el espacio para que puedan ver también junto conmigo. Y oh, vamos...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 Propósitos de lectura Primero, el número uno, y lo que más importante eh, Esto la otra vez estoy pensando No sé ustedes, pero Yo me causa conflicto El hecho de que tengo como un pedazo De cabello aquí como volando <risa> Eso no tiene nada que ver, pero me dio mucha risa Ok, bastante Y el primero es Leer clásicos, nunca me he Animado a leer un clásico En algún video que les hice aquí en el canal Creo que en Mis Inicios o Mi Camino Lector, que aquí arriba se los voy a dejar, les hablo acerca de que en la primaria comencé, comencé. Ah. Chica, quiero decirte que no leímos ningún clásico, o sea, intentamos leer uno que Emma, de Jane Austen y justamente lo compré porque iba a haber una lectura conjunta, amigos, yo quedé como una estúpida porque no lo leí, justamente en ese entonces estábamos pasando por un momento muy caótico en mi familia, entonces la verdad me abrumé un chorro, ya no leí nada y hasta hice las separaciones, quizá, quizá, eh, o sea mis... Mmm, la, en mis propósitos literarios para este año no me puse como meta leer clásicos, pero podría ser uno de los libros que quizá eh, pudiera leer de pues de los tantos que tengo ahí pendientes, ¿verdad? Ajá, ¿por qué no? Claro que sí. Córrela, mi chabón. leer un clásico, pero la meta. Eh, bueno, el segundo propósito es poder leer al fin Los Miserables y Cien Años de Soledad en mi libro. Tengo. Un libro. Amigos, sí, en mi librero tengo el libro de Los Miserables, es una edición sumamente viejita. Yo me aventuré a leerla, se los prometo como 3, 4 veces porque hasta Car también hice una lectura conjunta. Amigos, fracasé. Se los juro, fracasé, no leí nada. Y mmm, qué boba. La neta que boba, no lo leí y tampoco leí 100 años 100 años de soledad, pero la neta sí me va a esperar porque mmm, he leído bastantes eh, reseñas en las cuales dicen que ese libro está un poquito complicado y la verdad sí me aterra el hecho de que sea un libro... La... sean libros bastante complicados de leer y que me abrume y ya no lea absolutamente nada, además llevamos un ritmo, miren... Bastante, bastante moderado, entonces no voy a meter clásicos lo suficientemente eh, como difíciles, vaya, difíciles. Ok, vamos con la siguiente, siguiente propósito. No, cuando me escriben en inglés. Sí, nada oh. más. Porque, o sea, sí entiendo como no, cuando me escriben en inglés. Sí entiendo algunas películas en inglés. Pero, háblame en inglés.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 eh, y ya, lo único que le dije es que, que no podía, o sea, no podía hablar inglés eh, y como de I'm sorry, I'm sorry my friend but I don't speak English, bye y nos fuimos, o sea, fue como este es mi momento de brillar pero me dio miedo, el siguiente eh, este ya está en mi Woodreads que es leer 30 libros ajá. Uh -huh. eh, el año pasado me puse a, o sea, me puse a amigos, no leímos ni 10 libros el año pasado. Eh, creo, si no mal recuerdo, solamente leímos como 5. Creo. No sé, no estoy muy segura. Pero sí me dio bastante vergüenza. Y este año solamente vamos a leer 20. 20 libros vamos a leer nada más. Y, y ya. Eso es lo único que voy a decir. va ligado con los demás, es llevarla tranquila y ponernos horarios para, pues para leer. Amigos, cosa que no pasó, pero en este año sí se está logrando El año pasado no teníamos horarios fijos para leer Porque mmm, tuve muchas cosas y muchas actividades en las cuales yo era requerida, amigos Y eh, por una u otra razón pues ya te llegaba súper cansada a mi casa, ya no podía leer A veces leía en mi hora de comida o eh, cuando venía de camino a casa o cuando iba al trabajo, pero ahora que tengo coche, llego un poquito antes y a veces, a veces leo un poquito o si no, a la hora de la comida mi novio y yo organizamos como un horario pequeño como de 10-15 minutos para leer, él se lleva su libro y yo me llevo el mío y nos vamos a leer, ¿sí? Y pues ya, lo pasamos chido. Avanzamos ambos en nuestra lectura. Pero sí, creo que esos son los horarios que tenemos que a la hora de nuestra comida. Y a veces cuando llego a mi casa, cuando no llego tan cansada y quiero leer, sí leo. Sí leo, si sí hay horario de lectura. Organizarme en mis tiempos. oh, es Esa es otra cosa que también tenemos que hablar, ¿verdad? Este propósito es muy, muy especial para mí. Y es el animarme a realizar una lectura conjunta. Es que yo veo tantas lecturas conjuntas de mis amigos Ya no haber lecturas conjuntas, amigos No, no, no Porque eh, creo que tuvimos un año En el que todo el mundo quería entrar a lecturas conjuntas Todo el mundo quería hacer Y pues la verdad eh, Está chido el quererte involucrar en muchas cosas Pero aparte Lo que decía Mela eh, Es que te abrumaba bastante El hecho de querer leer, aventajar Pero luego no No, pues, o sea, no avanzabas absolutamente nada y pues quedabas mal tú y luego te provocabas una, un bloqueo de lector muy feo. Entonces, miren, nada de lecturas conjuntas por este momento. Eh, solo tomar el libro que quieres leer, ir a, tu ritmo, ritmo, ir a tu ritmo y disfrutar de la lectura. Chica, muchos sueños, muchas cosas que queríamos. No, no, no. Y pues bueno, eh, básicamente eh, esos fueron mis propósitos para el 2021, los cuales... Eh, pues básicamente no cumplimos ninguno, entonces ¿qué se le va a hacer? Pero este año, por aquí arribita en la i, les voy a dejar mis propósitos literarios para 2022, es decir, este año. Y, y pues nada, ya vieron que yo quedé en total vergüenza porque de todo lo que dije ahí, nada pasó más que leer. Solamente eso pasó leer. Libro, muchos libros no leímos Poquitos sí, pero leímos Entonces sí Espero que les haya gustado mucho este video Y si es así Compártanlo, denle like O mejor aún, compártanme Si es que pudieron cumplir Sus propósitos literarios del año antepasado Y cuáles son los de este año Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye